Ah, no, eso fue bastante aterrador. Mira ese lugar, será mejor que salgamos de aquí. Hay que abrir la puerta. No hay comida, la gente fue a la tienda a buscarnos, quién sabe cuándo regresa. Cálmate, alguien estará aquí para ayudarnos pronto, además podemos sobrevivir por lo menos tres días sin comida. Cuatro días después. No puedo soportarlo más tengo que comer algo, me estoy volviendo loca de hambre, te digo que nos... Quedamos sin salchichas y ketchup ayer por la mañana, es todo lo que quedaba en la casa. No, tengo que comer algo de comida. Hey mira, es comida, son... salchichas frescas en almíbar. Qué bien vamos a comerlo. Oye, se ve que va a caducar el siguiente mes. Estás loca, tenemos que comerlo. Mira estas fines, es comida. Mira todo eso, es para nosotras, hay que comerlos, hay salchichas, hay que comerlas. Ahora oigan, por favor, no nos coman. Si sí, probablemente no sabríamos muy bien de todos modos.